Ahora un grado de avance eh, muy importante en todos los tramos eh, de la circunvalación de Rafaela, en todos los tramos del ingreso eh, aquí en Sunchales, eh, en y bueno, el tramo licitado hoy... Eh, eh, la salida de la variante desde Rafael hasta Líbano unos 16 kilómetros, que esperemos que en el menor tiempo posible también ven en obra eh, ese tramo. Pero sin duda eh, una tranquilidad de la respuesta positiva a nuestros pedidos de parte del Gobierno Nacional, del Ministro Catopodis, del Presidente, en priorizar la asignación de los, re de los recursos ...para la Ruta Nacional 34, para la Ruta Nacional 33... ...es decir, que Santa Fe tenga en sus rutas nacionales... Eh, ...una inversión importante como merece. Toda la obra vial no debería llevar más allá de, de mayo como finalización... ...lo que queda es todo el corrimiento de los servicios... ...es decir, la, las torres de iluminación, de columnas de, de iluminación y demás... ...que por el ensanche mismo y por donde va la traza... Eh, obliga, a esos, eh, obliga a esos corrimientos, son corrimientos eh, importantes a realizar, eh, pero el grueso de la obra eh, está, ahí. y creo que cientos de Rafaelino con moto, bicicleta y demás la pueden recorrer, eh, lo, sobre todo los fines de semana, eh, pueden ver el grado de avance importante que se tiene. Eh, el deseo es que sobre mitad de año... Ojalá en los próximos meses podamos ya tener otro tramo importante habilitado.